de las elecciones no hubo, hubo una serie de fallas según los abogados solicitantes de la, del amparo y esas fallas provocaron que se suspendieran las elecciones provisionalmente de eso no se dio ninguna decisión y eh, a pesar de que el mandato concluyó en el tiempo establecido o sea el, el, el eh, 7 de enero el 7 de enero de este año, pues indudablemente que las autoridades electas anteriormente, pues continuaron en sus funciones. Lo que yo entiendo que a ellos, eh, ellos debieron de haber renunciado y establecer algún mecanismo de dirigir el colegio y de lograr que un juez dictara una decisión y que esa decisión eh, pusiera fin o abriera la brecha para unas elecciones. Ahora resulta que están convocando para el día 20 de este mes. Hoy estamos a, a 18. Entonces, no hay tiempo. Lo primero, es, lo primero es que no se sabe en qué se basa esa resolución. En derecho hay un principio que es eh, transversar a todo el sistema jurídico eh, nuestro y de cualquier país. Es el principio de legalidad que lo que significa es que toda actividad, toda acción, todo acto realizado por una persona, pero vámonos al tema de las autoridades, autoridades y, y cualquiera que tenga un, una función directiva, tiene que estar basado en la ley, tiene que estar basado en la norma, ya sea una ley, ya sea una norma, eh, digamos, un reglamento, una pero tiene que estar basado en una disposición que le permita realizar esa actividad. Es una plataforma. Entonces, hasta ahora, y estuve conversando con mi hermano John Garrido hace, hace un rato, eh, preguntándole a John, que es un hombre muy informado, si él sabía que había habido alguna decisión de un juez en la cual eh, se hubiese suspendido o se hubiese ordenado la continuidad del proceso eleccionario en el colegio de abogados y me dice que no, que está seguro que no, porque él no la ha visto ni nadie se la ha comunicado y en la carta tampoco mencionaba en base a qué se hacía la convocatoria, lo cual es otro error. Yo pienso que se, aparentemente se, se intenta dar un golpe de mano en el colegio de abogados. El colegio de abogados, que de por sí es una entelequia, es una institución que solamente sirve para que un grupito de personas reciban unos, un dinero, creo que están recibiendo al año 70 y pico de millones de pesos, y ese dinero que debiera de ir a los abogados, que debiera de hacerse un programa durante esta pandemia para ayudar a los abogados. Y lo que se estuvo haciendo fue una lista donde aparecían más amigos que abogados que realmente lo necesitan para darle un incentivo. No sé si se le llegó a dar, no sé si, si se hizo, no sé porque en realidad eso lo maneja un, un saltador de la política como Surum, que estaba en un lado, se fue para el otro porque le convenía hacerse en el colegio de abogados, porque el colegio de abogados ha sido una plataforma para mucha gente saltar a la política, a un cargo, a una posición política. La única vez, los únicos momentos en que el colegio de abogados tuvo su esplendor fue en la época de Fernando Hernández Díaz, la época de Vallejo, la época de Nelson, el de Santiago, que fue presidente de, del Colegio de Abogados, eh, gente que definitivamente tenía toda la intención de que el Colegio de Abogados fuera una institución que protegiera a los abogados y que de alguna manera uno se sintiera eh, hijo de esa institución, parte de esa institución. A pesar, a pesar de, de, de todo, eh, a pesar del hecho de que te obligan a ser parte de un colegio de abogados, lo que quiere decir que se está violando la constitución en el sentido de que hay una obligación, una obligación para la asociación y la, la constitución prevé libertad de asociación, lo que quiere decir que hay un choque ahí constitucional con ese derecho que tiene uno, pero el abogado entiende y todos entendemos que tener un colegio de abogados, tener una institución que proteja a la clase profesional no es malo, es importante. Ahora, como la que tenemos los abogados, yo pienso que es una, una, un, un disparate pertenecer al colegio de abogados. Porque el colegio de abogados, señores, no ha sido capaz de hacer ni siquiera un club. Ni siquiera un club. Aquí hace años que no recuerdo si fue Miki Pantaleón que le que regaló, que dio de una parte del área verde, que también es una, era una violación a la ley, pero bueno, se le dio al colegio de abogados y eso no se ha hecho nunca nada. Recuerdo, recuerdo eh, a muchos eh, presidentes, secretarios generales del colegio de abogados a nivel local que se secaron lo, tratando de, de hacer algo y nunca pudieron o nunca hicieron hicieron nada, como el caso de Onésimo Tejada, que se secó tratando de que se hiciera algo ahí en, en ese solar. Lo que quiere decir que estamos hablando de una institución que no protege nada, que te obliga a estar ahí, que ni siquiera te obliga a cobrarte una cuota, si no te recuerda, ya hasta la cuota te la te la condonan para que tú vayas a votar. O sea, utiliza a los abogados como... ...como borrego, ven a votar... ...no importa que tú te, no estés al día... ...tú vienes y votas... ...que te condonamos toda la deuda... ...o sea, es una, una cuestión... que ...y lamentablemente... ...tenemos una institución creada por la ley... ...como una corporación de derecho público... ...una corporación de derecho público... ...es decir, una institución creada... ...basada en, las, en una norma legal... ...en la República Dominicana... ...yo fui invitado... ...en una ocasión... <coughs> Al Colegio de Abogados de Costa Rica, con un, con un, con un grupito de, de, de, de abogados, de colegas y amigos, muy poco. A través del Colegio de Abogados, una vez, se, se le pidió un, un grupo de abogados para que fueran a ver eh, el colegio, conocer la práctica del, del Colegio de Abogados de Costa Rica de primera mano. Y realmente me dio mucha vergüenza con el mío, porque esa gente tiene una verdadera institución. Lo mínimo que tienen son canchas de fútbol, porque en Costa Rica se juega mucho fútbol. Son canchas de fútbol para que el abogado, cuando tenga que desestresarse, vaya a, a patear pelota con otro compañero abogado. Tienen restaurantes, tienen áreas área verdes, tienen lugares para hacer picnic, tienen canchas de, de, de, de, de fútbol. Bueno, todo, incluso alojamiento. Hotel, cama, bueno, una cosa, a mí me, a mí me, me, me yo me maravillé, pero me dio vergüenza pensando en lo que nosotros tenemos después de, fue en el 90, ley 91 de 1990, creo que la ley, la cuestión es que estamos hablando de una institución con 30 años, 30 o 30 y pico de años, y es una institución que es una entelequia que un abogado como, como el que habla, tiene que decir estas cosas, de su propio colegio, porque en realidad en 34 años que tengo de ejercicio, no he visto que el colegio, a excepción de aquellos primeros primeros años, los, los primeros años, la presidencia de Fernando, Fernando Hernández Díaz, la presidencia de los de Nelson, me acuerdo el nombre de Nelson, el, este abogado santiaguero, que, que eh, en un momento dado dirigió el colegio, eh, esas gente hicieron realmente algo que valga la pena. Eh, es lamentable que estemos en esa situación y yo pienso que el colegio de abogados en este momento tiene que mirar muy bien, porque porque independientemente de la desazón que uno pueda tener, pero esa es su institución. Y hay una cosa, si es ilegítimo lo que están haciendo, van a tener a muchos abogados de frente, a mí incluido. ¿Por qué? porque en definitiva no se puede jugar así con la ley, no se puede jugar así con la norma, no se puede jugar así con la institución y con un grupo de gente que estamos aquí mirando, que no nos metemos, que no nos metemos en el, en el problema, en el asunto, porque bueno, hasta cierto punto dejamos que ellos se disputen eso, pero no manejarlo de esa manera me da la ganaria. Si me prueban que las cosas están correctas, bueno, lo primero es que una convocatoria de dos o tres días no tiene sentido porque no hay una plancha oye llamado con cinco días para inscripción de planchas parece que estamos en el plazo que yo no sabía me he estado comunicando pero tiene mucho sentido tu preocupación los abogados necesitamos una entidad que nos represente y que allí eh, asistan con todo lo que corresponde pero a una diáfana eh, posición claro. de lo que ha pasado para que haya una recomposición real de lo contrario vamos a seguir tirando la basura bajo la mesa y eso es peligroso así mismo es pues, quizás lo... quizá esto beneficia sí. a, los, a los nuevos abogados que me dicen que hay muchos que tienen meses sí. a, incluso antes de la pandemia esperando eh, su eh, su, no, el carnet ah, el, pues, carnet. el carnet y el número de sí, su autorización ¿no? y lamentablemente de te decían de que, que no podían emitir el carnet porque tenían la, la cuenta bloqueada. Había un, había un tranque eh, ahí. Bueno, con... que arreglen eso ahí. Sí. Yo, no, yo no. incluso preferiría, me gustaría ver que abogados nuevos, recién llegados, se asuman eso. Porque tienen otra visión, tienen otra están motivados por el hecho de ser abogados, de estar dirigiendo la entidad de los abogados. Pienso que eso quizás fuera lo que pudiera salvar el colegio de abogados. Pero bueno, miren, yo quisiera ver si es posible que tengamos tiempo de poner un video que he estado manejando desde acá, desde mi casa. Eh, ahí está, este es el video de la llegada del pastor, de los pastores, la pastora, la señora que pusimos aquí el video pidiendo que la ayudaran a traerla desde Estados Unidos. Ya llegaron, fíjense, eh, fíjense todo el, el, el movimiento, ¿no?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 la trayectoria de ambos y, sí. y lo que él ha podido superar, sí. esperamos que